tenemos una factoría que es de las más viejas de Europa, pese a las últimas inversiones que está habiendo y, la, y las reformas que está te llevando a cabo, es de la, tenemos algunos de los talleres que son de los más viejos de Europa, tenemos el ratio coche-operario-año de los más altos, ya no digo del grupo Volkswagen, que sí, sino de toda Europa, de todas las marcas, con unos ritmos pactados de en torno al 116 MTM, que es un sistema de medición de tiempos que equivale a un 96% de actividad, con un sistema productivo muy agresivo, con un, tiempo, con un trabajo a tiempo a rendimiento medido que va dejando dañificados por el camino hasta el punto de que hoy tenemos en la plantilla de Volkswagen de 5.000 personas más de 900 personas declaradas especialmente sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden llegar a hacer un trabajo a rendimiento medido estándar estandarizado, que tiene que tener modificaciones, que tiene que tener adaptaciones, reubicaciones, etcétera. Claro que es un problema para Volkswagen, pero ese problema lo genera ella con su propio eh, sistema productivo. El tema de las, de las enfermedades profesionales es una lucha continua. O sea, la palabra típica del servicio médico y de las mutuas eh, en Volkswagen Navarra es eh, degenerativo. Te has pegado 40 años apretando el mismo tornillo, eh, haciendo el mismo movimiento, y dicen: ah, Este, que como tienes 50 años, degenerativo. Eh, tienes el hombro derecho súper cascado y tal, una persona diestra, y dicen: Degenerativo. Y dices: Coño, pues hazme resonancia del izquierdo que tiene la misma edad eh, y no lo utilizo. A ver si tiene la misma lesión. Pues yo creo que nos han despedido por, por cabeza de turco. Tenían que despedir a unos y nos han pillado a, a, lo, a, lo, a los dos. La inestructura sobrevenida para ellos es que nuestra enfermedad ha evolucionado, ha ido a peor y entonces dicen que no hay puesto para nosotros. Cuando yo después de la última baja que cogí, uh -huh. no me han hecho ni reconocimiento médico ni me han ofrecido ningún ...puesto de trabajo y yo me y yo todos los días iba al jefe de turno a ver si había algo para mí. ¿Por qué nos encontramos ante esta declaración de ineptitud sobrevenida por parte de la empresa? Pues porque estos trabajadores que estamos eh, con una, una situación de salud bastante deteriorada... Eh, ...tenemos unos periodos de baja de larga duración, acudimos al Instituto Nacional de Seguridad Social y este por plazos que no por curación nos da el alta porque las enfermedades que padecemos dicen que no son invalidantes y que trabajamos en una multinacional donde hay 1.400 o 1.500 cargas de trabajo y que tiene la posibilidad de reubicarnos pero cuando llegamos a la empresa entra en contradicción con ese dictamen del Instituto Nacional de la Seguridad Social y dice que con esas limitaciones que presentan nuestras patologías no es capaz de reubicarnos en un sitio porque no podemos hacer un trabajo a rendimiento medido, un trabajo estándar, cuando la realidad, y lo que dice la ley de prevención, así como otros tipos de, de, de normativas internas que tenemos dentro del propio convenio, es que la empresa, la realidad es que debería adaptarnos, modificarnos o crearnos un puesto de trabajo que se adaptase a nuestras limitaciones. Ahora hemos ganado un juicio de, de, de cambio de contingencias de una persona especialmente sensible, reubicada en un puesto reubicado, mal reubicado, que le habían dado la baja por enfermedad común y se ha ganado eh, hace una semana o semana y media una sentencia eh, diciendo que la, que la contingencia era laboral y no era común. Eh, porque mmm, basándonos en las fichas de evaluación de riesgo que marca la empresa, que son pésimas, eh, pues al final todo que te lo marcan, la madre, todo, prácticamente todo tiene que, que estar muy clarito, eh, lo tipifican como enfermedad común. Y al final tienes que acabar en los tribunales eh, para demostrar que esa enfermedad no es común, es laboral. Eh, nos echan en una edad muy mala y luego tengo ya los padres ya muy mayores también que salen del despido y están con el run run del despido y a mí me ha afectado pues, mucho porque es que me siento como que nos han tirado como una colilla nos han tirado como una colilla cerca de 30 años que lo hemos dado todo aquí. ¿eh? Todo y no una empresa, una, una multinacional como esta que va vendiendo humo de que se porta bien, ¿eh? nos han tirado como una colilla. Para pa pasar a calutas, Porque mi mujer es, es, es mucho más, mayor que yo y el dinero es el mío. Tienen en común que tras una larga vida en Volkswagen, dejándose la vida en las cadenas con unos rendimiento, trabajando a un ritmo de rendimiento medido con unos ritmos super elevados los más altos de todo el sector del auto, por supuesto del, Volkswagen, del grupo Volkswagen, eh, se han dejado evidentemente en 30 años de servicio a la salud de la cadena. Los trabajadores estos se quedan en una situación bastante bastante jodida. Uno tiene 58 años y otro tiene 54 pues tendrán sus dos años de paro, eh, una indemnización por despido objetivo que no sé si rondaban los 28.000 euros y a partir de entonces, pues se les queda una, una situación complicada, pues ir a la, a la ayuda que da eh, la Seguridad Social de los 400 y pico euros, eh, pero de cara a su jubilación... Eh, que estamos hablando de, del, del, del despedido de 58 años, que le quedaban tres años para acogerse el contrato de relevo, pues se queda en una situación precaria. Desde CGT evidentemente lo que estamos haciendo para acabar con esta discriminación es manifestar abiertamente la misma, denunciando el trato de favor y las prebendas que la dirección tiene para con el resto de, de fuerzas sindicales, llámese UGT y comisiones como mayorías. El hecho de CGT para ser despedido te condiciona a tope. De hecho, de los cuatro despedidos son tres de CGT y una de las despedidas, que era de comisiones, ella misma pidió que no se negociara porque lo que iba a conseguir era, era eh, una incapacidad. Volkswagen eh, alardea mucho de su carácter social y de lo bien que trata a sus plantillas. ¿no? De hecho, eh, le gusta mucho decir que quiere o aspira a ser el mejor empleador del mundo. Luego el trato que recibimos dentro, evidentemente, nada tiene que ver con lo que se dice de cara a la galería. ¿no? Volkswagen eh, utiliza muy bien la publicidad y Volkswagen es un referente en Navarra, en una comunidad de 500.000 habitantes, eh, eh, que parece que si Volkswagen cierra, eh, se va de Navarra, se hunde na en eh, Navarra. Lógicamente, cuando acudes a las, a las instituciones, y ahora mismo lo estamos comprobando últimamente, llámese Inspección o llámese Instituto de Salud Laboral de Navarra, están o a los juzgados fuertemente condicionados cuando les hablas de Vosnábal. Las administraciones, tanto el instituto, el instituto de Salud Pública o Laboral, como la, la, el propio Instituto Nacional de Seguridad Social, o los juzgados, cuando tienen que, que, que juzgar eh, actuaciones eh, de, de Volkswagen, que son a diario porque nosotros no le perdonamos una, evidentemente, y estamos en una posición frontal, eh, siempre tienen ese trato de favor, eh, insisto, tocado por, por las propias administraciones y los propios gobiernos, diciéndole a este no me lo toques mucho, no me vaya a pegar la espantada. A mí particularmente, que voy a hacer 33 años en febrero en la empresa, y sé lo que acaba desgastando eh, una cadena de producción, eh, me da mucha rabia que todo el comité o la mayoría eh, o, la, o las mayorías sindicales que en este momento nos han dado la espalda eh, nos hayan puesto a la cabeza en defensa de los trabajadores. Eh, desde CGT ante la problemática que tenemos ahora del acoso y derribo y los despidos que está llevando a cabo para, con todo este colectivo de gente damnificada en la salud, lo que pedimos es evidentemente la reincorporación inmediata de estos compañeros a sus puestos de trabajo restituyéndoles todos aquellos derechos que tenían, porque no tienen nada de lo que avergonzarse, ni han robado, ni han saboteado eh, producciones, ni han hecho nada de lo que deban avergonzarse, más allá de llevar 30 años en las cadenas. Por supuesto que pedimos la reincorporación de los, de la, o la readmisión de los trabajadores en superas condiciones y, ante la negativa de la empresa y del propio comité, a llevar una defensa efectiva. Como, no podría ser, como debería ser de estos compañeros, eh, nos, abocamos, nos abocan a llegar a, a, a los propios, al sistema judicial, a los juicios, a defendernos individualmente de, de, de, de, estas, de estos despidos.